Inventamos cien formas de vernos Y creímos que era lo mejor dando vueltas en el mismo sitio Esperando un rayo de sol, un rayo de sol que ilumine los rincones de esta habitación Llegamos a la conclusión de que esto era un error Con un final mejor Un final donde estemos tú y yo viniendo oh, oh, oh. y me pregunto ¿qué tal estás? ¿cómo te va en este tiempo a solas? y me pregunto ¿qué tal estás? ¿piensas en mí en este tiempo a solas? bien Sí